Parad los relojes, descolgad el teléfono, evitad que el perro ladre con un jugoso hueso, que cañen los pianos y con sordo timbal sacad el ataúd, dejad pasar el duelo. Este es un poema que pertenece a los blues del funeral de Oden, Quizás a unos de ustedes lo, lo recuerden por la película Cuatro bodas y un funeral, lo recitan precisamente en el funeral. Pero yo creo que es un poema que nos recuerda ese momento de, de parón, de dejar espacio para hablar del duelo. Y esto es lo que haremos esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas a, a este espacio en que esperamos poder parar simplemente un momento y dejar pasar y hablar de duelo, porque duelo es dolor, ¿sí? yo creo que hay pocas palabras que en sí mismas contengan lo que significan y esta realmente cuando hablamos de duelo hablamos de, de dolor, pero es un dolor que mucha gente lo ha definido como un camaleón porque se expresa de muchas formas diferentes, el duelo se vive de muchas maneras distintas de una forma caótica, muy personal, a diferentes ritmos y a diferentes tiempos. Y esto hace que sea mucho más difícil llegar a entender el duelo. Y llegar a entenderlo sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que en cierta manera ha desculturizado la muerte. ¿Sí? Me gusta más hablar de desculturización que de tabú. Desculturizar es que hemos perdido las referencias culturales, los rituales que nos ayudaban a sobrellevar los momentos de final de vida y duelo. Y alejar la muerte de la sociedad, podemos analizarlo como fenómeno antropológico o social, pero es un fenómeno que tiene un impacto directo en la vida de las personas y aumenta el sufrimiento, produce más sufrimiento, no poder hablar de ello, no poder compartir hace que las personas en duelo a nivel social se sientan menos reconocidas, menos representadas. Por eso es importante encontrar estos momentos de dejar pasar el duelo. El duelo no es un trastorno en absoluto, no es un trastorno mental, pero sí es un factor de riesgo. Hasta un 30% de las personas que han sufrido un duelo significativo en los siguientes años posteriores presentarán un problema grave de salud mental o física, con lo que no minimicemos el duelo ni lo psicopatologicemos. Y esto es difícil, ¿sí? el, sobre todo en nuestra sociedad. Ana María Agustí, que la tenemos aquí, siempre comenta que el duelo necesita tiempo, rituales y procesos. Nuestra sociedad va muy rápida, no tenemos tiempo para nada y hay que reconocer que el duelo necesita un tiempo, después lo podemos discutir, pero estamos hablando seguramente de un tiempo largo, meses, años. Necesita una serie de rituales que nos ayuden a elaborar aquello que nos cuesta procesar con la palabra y necesita una serie de procesos que los ponentes que tenemos hoy aquí, en, en esta tarde, compartiendo, nos van a ayudar a entender y a, y a poder concretar. Sí, porque seguramente, yo creo que, aparte de... gran parte de lo que comentamos es que podamos tener una sociedad que sea más capaz de entender el duelo. Yo creo que esto ya es una parte importante de lo que podemos hablar. Pero hay una parte enorme que es intentar crear un modelo o establecer un modelo de atención a duelo. Un modelo, como si digamos, de atención también a la complejidad. Entre un 10 o un 20% de personas en duelo van a presentar un duelo complejo patológico, es decir, que se va a complicar. Y habría una parte imprescindible o necesaria de poder, en cierta manera, poder ser capaces de identificar aquellas personas que van a necesitar ayuda más especializada o aquellas que van a necesitar simplemente acompañamiento. Sí, esa parte de poder crear un modelo. ¿eh? La gran mayoría de personas no van a requerir atención especializada, pero sí pueden beneficiarse de un acompañamiento, pero habrá personas en riesgo que ya bien que tuvieran una, una atención especializada. Y de todo ello vamos a poder hablar, al menos tranquilamente, durante esta tarde. Y para ello tenemos y nos acompañan tres fantásticas personas que yo creo que en una primera parte nos van a exponer su experiencia, sus conocimientos y van a compartir un poco de, de lo que es la visión del duelo y después tendremos una parte abierta de preguntas, diálogos y podremos compartir. De hecho, tienen ustedes, seguramente después de la pandemia ya nos manejamos mucho mejor en, en estos sistemas de, de videoconferencia, pero ya saben que tienen ustedes una parte de preguntas que, que vamos a intentar responder y de hecho pueden empezar a realizarlas prácticamente desde ya mismo a cualquier cosa que les suscite nuestras presentaciones ¿no? y al final dedicaremos un tiempo a, a poder en cierta manera re, responderlas o como mínimo compartirlas o llegar hasta donde podamos llegar y hasta donde podamos ¿sí? compartir. Por eso yo creo que, volviendo ¿eh? a, a esa necesidad de tener un espacio, hablar de por sí del duelo ya es terapéutico, ya es en cierta manera curativo porque podemos pa poner palabras y podemos poner a trayectorias, podemos marcar ritmos algo que nuestra sociedad, en cierta manera, ha olvidado o le ha dado la espalda. Y hablar precisamente de dolor y sufrimiento no es fácil. Por eso mmm, tenemos estas tres personas, que las presentaré a las tres y iremos dando paso a sus intervenciones. La primera parte nos, las, nos la hará Chusa Serra, Chucha, Chusa Serra es enfermera de formación, aunque tiene más formaciones añadidas, y la, sobre todo, dedica su actividad profesional a una unidad de acompañamiento a la enfermedad, al duelo y al final de vida en el Hospital Universitario General de Cataluña. Y va a intentar ponernos esta visión más general de dónde estamos en el tema de la muerte y el duelo. Después tendremos a Ana María Agustí. Ana María Agustí es maestra, psicopedagoga, es, también tiene un posgrado en acompañamiento al duelo y ella es presidenta y cofundadora de la Asociación Grupos de Acompañamiento al Duelo de Leida en que nos presentará un, un ejemplo, un modelo de, de intentar realizar esta parte más del acompañamiento que a veces nos toca y nos cuesta ponerle palabras, que es todo un modelo también basado en el en la ayuda mutua, que es uno de los modelos de acompañamiento más potentes y más referentes desde el ámbito de lo social, de cómo sociedad podemos dar respuesta. Y finalmente tendremos a, a Luz yévenes Luz Llévenes es voluntaria, es educadora social, es voluntaria de Grupos de Acompañamiento al de Olde Lleida y ha sido... Me iba a salir la palabra usuaria, pero usuaria es una palabra fea. ¿eh? Ha sido una de las personas que ha formado parte de los grupos y ella nos explicará sobre todo su experiencia desde la pérdida hasta el voluntariado. Y empezaremos primero con Chusa. ¿Sí? Chusa, adelante. Hola, buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer de verdad la invitación de Som Salud Mental 360 de San Juan de Deu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 Y desaparezcan es sacarlos a la luz del día. Cuando los expresamos, pierden intensidad. A todos, de corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias, Susha. Sí, es por esta... Yo creo que, en cierta manera, nos, da... nos has dado un ejemplo de cómo poder recoser esa rotura generacional. Sí. seguramente lo que estamos comentando, esa sabiduría tradicional de 8000 generaciones para lidiar con, os, con estos procesos, hubo un momento que hay y se rompe la rotura y hay una falta de transmisión. Yo creo que nos has dado un muy buen ejemplo el cómo recoser, surcir esa rotura generacional. Sí, y gracias por utilizar los vampiros. Me, me lo explicó un profe mío y me encantó. Sí, las, los sentimientos y las emociones negativas son con los vampiros. Las entierras y las intentas enterrar y siempre sale. Y los vampiros de antes, si hay gente joven por aquí, los crepúsculos ya no son igual, ni los vampiros son lo que eran. Los de antes, los vampiros desaparecían a la luz del día. Solo todo aquello que tenemos enterrado en duelo cuando lo sacamos a la luz del día puede en cierta manera manejarse, trabajarse o controlarse. Gracias, Chusa, por recordarlo. Y continuamos con Ana María Agustí. Ana María nos va a contar un poco si Chusa nos hablaba de esa rotura generacional. Ana María nos va a explicar otra forma, pero también desde el, no desde el ámbito profesional, sino desde el ámbito de nuestra sociedad, de recoser esas suturas, esas heridas, que dejarle. De... Adelante, Ana María. Gracias. Gracias, Monse. Gracias, Chuza Serra. Gracias especialmente a Som Salud 360 que propicia este webinar. Y especialmente gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla afrontando tabús. Empezamos a encontrar estudios de duelo a finales del siglo pasado, hecho que ayudó a poner en relieve y a valorar categóricamente el caos en el que la persona se sumerge cuando contacta con la muerte de alguien significativo y especialmente amado. Constatando la soledad que la persona en duelo vive su dolor, lo poco entendida que se siente las ínfimas ganas de vivir que tiene, puesto que no sabe cómo, y muchas veces teniendo la sensación de volverse loca, surge la necesidad de ayudar. Ayudar. Todos tenemos las herramientas para renacer, pero cuesta encontrarlas. Con la muerte de la persona querida, nada está en su lugar. La mente vive un desorden inexplicable nunca anteriormente vivido. El estupor y la sorpresa ante lo que se vive reclama ayuda de personas preparadas, hayan pasado o no por una situación parecida. Personas que, que entiendan cómo está y se siente quién está en duelo. Aunque el duelo nace en lo más profundo de cada cual y haya tantos duelos como personas, existen unos patrones que nos ayudan a situarse, a situarnos frente o mejor con el dolor del otro. Quien está en duelo no sabe que de este caos se puede salir. Claro, como el duelo aparece después de la muerte o justo inmediatamente antes y el fallecido no volverá, piensa que esta desorganización perdurará mientras viva. Las investigaciones nos hablan de fases de duelo, de reorganización, de tareas. Sabemos que este resurgir comporta trabajo, constancia, voluntad, sobre todo mucha paciencia. Implica, sobre todo, entrar en el dolor que duele para salir sanado. ¿Cómo, acom cómo ayudar? Acompañando. Acompañando a poner palabras al dolor. Ya decía Shakespeare, dar palabras al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. A menudo se recorre a especialistas de salud mental. Usualmente no son necesarios los fármacos. Estos a veces solo posponen el hacer frente a la realidad que toca vivir. Sabemos y está muy comprobado que hay que trabajar el duelo. Y este trabajo sí que ayuda a tener una buena salud mental. Así pues, voy a compartir, a ver, pues con Mons Esquerda a instancias suyas creamos grupos de acompañamiento al DOL de Lleida. Es una asociación, ver, es una asociación sin ánimo de lucro, nace en el año 2004, Formada por voluntarias y voluntarios preparados, trabajamos desde la gratuidad y acogemos a las personas en su realidad y en sus creencias. El contacto con la asociación es a través del teléfono o del correo electrónico o de la página web. Una voluntaria atiende el teléfono y después deriva. La persona que va a acompañarle se pone en contacto y quedan. Siempre empezamos el acompañamiento individualmente para conocer cuándo la persona por qué llora. Es la manera de poder hacer la radiografía de su dolor, como dice Alfonso. Gea. ¿Qué estamos diciendo? En una muerte normalmente aparecen cantidad de duelos y pérdidas anteriores que no han sido trabajados. Y quizás lo que más duela no sea la pérdida en, lo que pensamos que está sumergida, en la que pensamos que está sumergida. Hay que averiguar qué es lo que la suma en el dolor para poder entrar por la rendija que nos lleve al núcleo de su pesar. Tiempo después puede formar parte de, de un grupo. Los grupos separamos duelos. Uh, Está, tenemos grupos de padres y madres que se les ha muerto un hijo, grupos de viudas y viudos eh, que se les ha muerto la pareja y empezamos muy pronto con un grupo de adolescentes que consolidamos y ampliamos como grupo de papallones mariposas en el 2012 con niños y niñas de 5 a, 12, a 22 años y estos encuentros son quincenales de septiembre a junio. Los los encuentros de padres y madres son de un año de duración, son cerrados y para pasar por todas las fechas importantes, personales del año y, y, y también por todas las estaciones. Tenemos también el grupo veis de personas sabias, que son personas con enfermedad crónica o terminal. Funciona desde hace ocho años con encuentros quincenales y un mes de vacaciones. Trabajan el día a día de cada una de las personas. También para preparar la Navidad, quienes han pasado por los grupos es igual si desde el año 2004 ahora, y es igual que sean mayores que pequeños, nos encontramos para buscar nuestras, forta nuestras fortalezas, las que nos habitan, y así poder vivir mejor estas fechas. Hacemos for formación y sensibilización con la Jornada Anual de Acompañamiento al Duelo. Os he puesto la que estuvo, la hicimos durante la pandemia y normalmente las, hemos, las hacemos presenciales, esta última, la 15, el pasado mes de mayo. También hacemos formación reglada de duelo con la Universidad de Lleida. Es un título propio. Es el especialista universitario en acompañamiento al duelo. El próximo viernes. Iniciaremos la octava edición y puedo decir que hay alguna plaza libre. Continuamos también eh, con Monsa Izquierda haciendo este libro, El Nen y el Amor, que se tradujo al castellano, Niño ante la Muerte. Y también hicimos este, eh, Al morir, Carla. Nuestra estrella Carla, una niña de siete años, pues con un grupo de padres, de, con un grupo de madres, compañeros, madres de los compañeros de Carla, hicimos el duelo. Y este fue el resultado. El, el libro para los mayores y el cuento que es bien la realidad para los pequeños. Y Monsa hace poco nos ha regalado hablar de la muerte para vivir mejor. Asesoramos e intervenimos en las escuelas y estamos preparándolos e invitándoles a que hagan al especialista para que puedan ser ellos núcleo de recepción y de ayuda de la escuela, de los chicos de la escuela, aunque nosotros podamos ayudar. Todo esto no seríamos, no seríamos capaces de hacerlo sin nuestros voluntarios y aquí os, explico, os, os mando una fotografía de la jornada que realmente podemos decir que Lleida acoge el duelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias también, Ana María. Yo creo que igual que Chusa nos ha comentado un poco su experiencia en recoser roturas generacionales, yo diría que la tuya es sobre todo, la nuestra, es sobre todo una experiencia de trazar puentes desde la misma sociedad, desde una entidad de voluntariado. Muchas veces en colaboración con profesionales, porque no todos los casos van bien y a veces hay que trabajar con los propios profesionales de la ciudad. El cómo en una ciudad puede crearse un espacio de acogida, de escucha y sobre todo de ayuda mutua, ¿sí? de, de, de no es el modelo de hay alguien que está formado y es un experto en duelo y me comenta qué debo hacer, sino que se acompaña mutuamente personas en duelo a realizar toda esta trayectoria, que es una trayectoria dura. Y para hablarnos un poquito más de esta trayectoria, que es una trayectoria difícil, tenemos a, a Luz Yévenes Luz es educadora social de formación y ella nos viene a ofrecer su testimonio, que de hecho es como un ejemplo, podría haber muchos y quizás muchas de las personas que estén aquí compartiendo esta tarde es, hayan pasado por situaciones parecidas, pero Luz nos va a compartir, yo creo que su experiencia de lo vivido, pero sobre todo de la trayectoria realizada, ¿sí? de, de una persona afectada a voluntaria de una asociación de duelo. Adelante Luz. Muchas gracias, Monse, y gracias a todos por ofrecer este espacio. A ver, como ha explicado Monse, efectivamente yo ahora soy voluntaria de la asociación desde hace unos años, eh, pero entré en contacto ya con, con grupos de acompañamiento al DOL de Lleida en 2005 eh, y entré en contacto con, con la asociación precisamente porque se murió mi marido de golpe hace, bueno, eh, en noviembre del 2005. Justito hacía un año que la asociación había empezado a hacer acompañamientos. Eh, mi marido murió de muerte súbita. Eh, de, en tres minutos mm, pasó de estar mm, vivo y bien a estar muerto. Y bueno, eh, tenemos, tuvimos dos hijos. En esos momentos eran muy pequeños. Estaban durmiendo, tenían cinco y dos años. Y sí que recuerdo de, de entrada eh, ante esa situación muchísima confusión, eh, mucho, mucho desconcierto. Tenía, viví en esos momentos la sensación casi física de que el, el, el suelo se desmontaba eh, bajo mis pies, que no me sostenía. Podía entender lo que había pasado, pero lo vivía como, como si estuviese desdoblada de mí misma, como una sensación de irrealidad total. Y recuerdo eh, casi de inmediato sentir mucho miedo. Eh, mucho miedo porque, por mis hijos y, y por mí, porque no sabía cómo, qué haría con ellos a partir de ese momento, qué les diría. Eh, no tenía ningún tipo de, de referencia tampoco, de hecho, a mí se me apartó de, de niña de todos los procesos de duelo que se vivieron, de niña y de adolescente ya, de todos los procesos de duelo que se habían vivido en mi familia. Y el único o la única muerte de la que no se me había podido apartar, que fue la de una, la de una tía carnal, eh, fue una muerte que causó muchísima amargura y que fue una amargura que se instaló durante años y años en casa, ya no se fue. Entonces, yo recuerdo que en, esos, en esas primeras horas ya, lo único que me venía bien a mí en la mente era esa amargura, ¿no? Y pensaba, bueno, em, desde esta amargura, em, mi vida, la que me pueda quedar y la que pueda quedarles a mis hijos por delante conmigo, se me presenta como una cadena perpetua, como algo muy difícil de vivir. Y fue en ese momento que empecé a pensar que necesitaba algún tipo de de referencia. Pasaron unos días, eh, pasó el tiempo de los días del sanatorio, hicimos el funeral y empecé a dar voces eh, para encontrar con al... encontrarme con alguien. Necesitaba encontrarme a alguien que supiera de qué iba aquello. Eh, yo veía por delante de mí un, un dolor muy grande e inevitable del que no me podría escapar y no tenía ni idea de cómo iba a vivir aquello. Y por suerte conocí a Ana María enseguida. Contacté con ella y fui a verla. Eh, la conocí cuando hacía pues nada dos semanas haría que la había muerto mi marido. Fui eh, relativamente rápido y lo primero que le pregunté cuando la volví a ver, o sea, cuando la vi es ¿volveré a ser feliz? Es lo único que me preocupaba en ese momento. Volveré a, tener, a, ten, a sentir alegría de, de, de vivir y ella me miró y me dijo, si tú quieres, sí. Y yo le contesté, de acuerdo, pues siendo así, ahora ya me atrevo a llorar todo lo que tenga que llorar. Y así empezó todo un, un periodo de acompañamiento individual que duró aproximadamente un año con Ana María. Eh, yo iba los lunes por la mañana a su casa, me acuerdo que dejaba a los niños en el colegio y... Y, y seguía y era un espacio que se volvió para mí muy valioso, entre otras cosas, porque era un espacio de exclusividad, o sea, era un espacio dedicado exclusivamente a todo aquello que yo estaba viviendo a raíz de la muerte de mi marido y que además me ayudaba a poner palabras eh, y a poner palabras a algo que para mí era nuevo, desconocido y absolutamente caótico. Eh, Además, era un espacio que me permitía eh, expresar todo tipo de emociones, desde la tristeza y el llanto, el miedo, la angustia, la impotencia y también la rabia y la envidia, eh, que éstas me costaban más de sentirlas porque me hacían sentir a mí misma como bastante despreciable. Pero es que yo no podía parar de ver parejas por la calle que iban cogiditas de la mano y... y y sentía enfado cuando veía que los amigos y amigas de mis hijos iban con sus padres y no sabía muy bien cómo, cómo, cómo vivir, cómo gestionar todo eso. Y bueno, lo, lo, lo que me permitía hacer eso en casa de Ana María era que ella ni se incomodaba ni me interrumpía. Había llegado a pasar eh, largos ratos llorando. De hecho, a veces llegaba llorando sencillamente porque se había, sabía que allí podía hacerlo. Llegaba llorando, nos dábamos un abrazo, íbamos a, me sentaba en el sofá y seguía llorando, y cogía un pañuelo y seguía llorando. Ella se quedaba ahí al lado, me miraba, pero no me interrumpía y no se incomodaba. Y luego ya cuando me serenaba empezábamos a hablar, explicar yo un poquito cómo me había ido la semana. Eh, era un espacio en el que yo me sentí acogida incondicionalmente, daba igual mi estado de ánimo. Ahí no me hacía falta disimular. En ese espacio yo era libre. Eh, una cosa que sí me ayudaba mucho del acompañamiento era precisamente la distancia. Ana María no se quedaba con mi dolor. Eh, no se le contagiaba, eh, no le generaba más dolor a ella. Yo sabía que en cuanto me iba de su casa, Ana María seguía con su vida y eso a mí me ayudaba me ayudaba y me aliviaba, porque eso no ocurría ni con mis padres ni con mis amigos. Y bueno, pues con ella aprendí, por ejemplo, que esto del duelo no es un proceso lineal, sino que tiene subidas, bajadas y que a veces da la sensación de que avanzas muy rápido y otras haces retrocesos y poder naturalizar esos retrocesos, eh, darme cuenta de por qué sucedían, eh, también me ayudaba aparte no había plazos, Ana María se, se acomodaba a mi ritmo. Eh, en ese espacio yo nunca escuché cosas del tipo pues, pues si esto ya lo tenías superado o qué te ha pasado, si la semana pasada ya estabas bien o, o ya deberías estar de otra manera. No, allí no aparecía nada de eso, ella se adaptaba a mi ritmo. Era un espacio en el que yo también podía identificar eh, por qué es. Para mí era importante saber por qué lloraba. Y eh, yo al principio decía que lloraba por mi marido, pero yo no lloraba por él, yo lloraba por mí, lloraba por todas aquellas cosas que yo ya no podía hacer con él, porque ya no podía recibir sus abrazos, porque no me lo encontraba en casa cuando llegaba por la noche, porque no podía comentar con él las decisiones, las cosas de los niños, lloraba por mis hijos, porque los veía sufrir, porque los veía que echaban de menos a su padre y porque no les podía remediar nada de eso, pero no lloraba por él, con lo cual... No me hacía falta preocuparme por mi marido, solo tenía que ocuparme de mí y de mis hijos, que ya era suficiente. Recuerdo de Ana María también importante su mirada. Era una mirada que hablaba, decía que yo tenía recursos y que saldría adelante, que tenía todo lo que necesitaba para salir adelante. Y es curioso porque esto de las miradas, en el momento que estás de duelo, se percibe muy claramente. Eh, la persona que te mira y piensa ¡Ay, pobre! Pero qué percal que le ha quedado tan jovencita y con niños tan pequeños. Eh, el miedo lo, lo ves, se huele. Eh, Ana María miraba con una especie de sonrisa que daba a entender sé que lo que estás viviendo ahora es muy doloroso, es profundamente doloroso pero yo sé que vas a salir de ahí. Y eso impulsa. Eh, también me ayudó a reconocer las manifestaciones de duelo de mis hijos. Eh, mis hijos no expresaban el duelo igual que yo y me fue muy bien conocer de qué forma lo hacían los niños. Mi hija, por ejemplo, cogía berrinches continuamente y no se separaba de mí. Me costó entender que, claro, su padre había desaparecido de la noche a la mañana, pues, bueno, irse a dormir y separarse de mí para ella era una situación de, de miedo, de peligro, de alarma. Y mi hijo mayor empezó a comportarse mal, mi hijo no lloraba. Eh, aparentemente jugaba y reía, pero aparecían conflictos continuamente. Creaba conflicto en casa, con la familia, con los amigos, en el colegio. Eh, fue realmente... Mm, era realmente difícil estar con mi hijo y poder entender que eso era una manifestación del dolor y del conflicto que él estaba viviendo internamente. Nos ayudó, me ayudó a mí y le ayudó a él, nos ayudó en la relación. En definitiva, el espacio del duero, eh, de acompañamiento al duelo para mí fue un espacio en el que pude aprender que lo que había pasado yo no lo podía cambiar, pero sí que había mucho que decidir. El cómo vivía aquello era mío. Luego, al cabo de un año, empecé otro tipo de acompañamiento, eh, en un grupo, empecé con un grupo. Eh, ingresé en un grupo de viudas, en mi caso eran todas viudas, y la verdad es que fue, es algo que recuerdo con... Con, con gusto, a pesar de que el, el, la causa era el, el dolor por la muerte de la pareja. Pero claro, yo llegué allá y lo que vi es que había más como yo. Eh, no era la única a la que le había pasado eso. Eh, eso me permitió también crear nuevos vínculos en un momento en que me sentía muy sola y muy diferente. Ver otras maneras también de... de de afrontar la pérdida, ver, ver otras estrategias que a lo mejor eh, no me servían, pero otras sí, como mínimo las compartíamos y hablábamos de ellas. Y después algo muy importante también para mí fue eh, darme cuenta de que yo también podía aportar, es decir, en el grupo de, de, de duelo yo no solo recibía, yo no solo era acogida, no solo era comprendida, sino que yo también aportaba, yo también acogía, yo también comprendía y eso a mí me empoderaba. Eh, me sacaba de esa posición de, de víctima. Y, en fin, eh, fue a raíz precisamente de toda esta experiencia que decidí que yo también quería hacer esto, porque realmente para mí mi proceso de duelo hubiera sido diferente. Así que, por agradecimiento y también por la necesidad de, de transmitir que de esto se sale. Y, y ya está, y este es mi testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz, por compartir esa trayectoria de, de poder volver a ser feliz, yo diría, de poder reengancharse con la vida, que es verdad que cuando uno ve el resultado final piensa, pues se puede hacer, no es tan difícil, pero seguramente ese camino ha sido complicado y duro, ¿sí? Y, el, y la importancia de las personas que han estado a tu lado en ese momento. Eh, empezaremos la, la ronda de preguntas, sí, Lo, yo creo que intentaremos ir repartiendo las preguntas y pueden hacer aún uh, comentarios, preguntas por el chat y las intentaremos ir respondiendo, pero de momento vamos avanzando. La primera es para Chusa, de hecho es una pregunta que yo creo que hay muchas sobre niños y adolescentes y hay bastantes comentarios y la primera yo creo que daría para otro webinar, ¿eh? pero bueno, si puedo hacerlo y de forma más resumida, Chusa, es ¿cómo se explica a un niño que su familiar no va a volver jamás? Chusa, no sé si estás por ahí. Sí. sí. Perfecto. ¿Cómo explicar a un niño que su familiar no va a volver jamás? Uh... A ver, es una buena pregunta. ¿Cómo explicarle que no va a volver? Pues eh, que él pueda compartir, y quedar integrado en la familia, que pueda ver las, la tristeza que hay dentro de la familia. Eso le va a ayudar a, a poder entender eh, Depende de, de la edad del niño, pues lo va a entender de una forma y también lo va a entender de otra. Y lo que nos puede ayudar precisamente a saber eh, qué es lo que a él le preocupa es sus preguntas. Lo que él pregunte lo hará en función de su edad madurativa. Para un niño de tres años, para él eh, morir es dormir. Eh, para un niño de tres años solo vive el día de hoy por lo tanto difícil, difícilmente va a llorar porque no sé el, para él mañana no existe y, y además eh, es una cosa muy curiosa que un niño de tres años cuando tú le enseñas un pajarito muerto eh, le preguntas ¿qué le ha pasado? y él te dice se ha morido y y piensas qué curioso que que en las casas no se habla de la muerte o, o muy poquito, pero en cambio es como es como que es innato el percibir que algo no tiene vida. Entonces uh, piensas bueno pues uh, fíjate tú uh, los los humanos cuando nacemos no sabemos nadar. Pero hay muchos animales que sí saben y no han hecho ningún curso de, de natación. Entonces piensas, pues quizás hay algo innato que al nacer ya percibimos esa falta de vida. Y la palabra es como que, que la tenemos dentro. Y ellos con tres años son capaces de decir, se ha morido. Entonces ya cuando a medida que van creciendo ya les van preocupando otras cosas, sobre todo... A, esos, a los cinco años aproximadamente, ya, ya ven que, que la muerte pues, es algo muy serio y que, y que ya no lo podrán ver más. De forma que por eso les preocupa ya, el, les hace, suelen hacer la pregunta ¿tú te, también te vas a morir? Ah, ¿Yo también me voy a morir? Detrás de esa pregunta, ellos ya tienen la respuesta. Por lo tanto, yo se me digo que qué bien va a utilizar la técnica gallega que yo le llamo, que es devolverle la pregunta. ¿Y tú qué crees? Porque ellos ya tienen información. Para poder hacer esa pregunta ellos ya tienen información. Lo único que necesitan es corroborar esa información que ellos tienen. Entonces, sí que es un buen momento porque ellos van a responder sí, yo creo que sí, es un buen momento para decirles, mira cariño, tienes razón, pero espero, espero poderte cuidar muchos años y a cuidar también de tus hijos. Le, no les estamos mintiendo porque es el yo espero. Y ellos se quedan tranquilos, Pues dicen, bueno, pues si esta espera es que, bueno, pues, pues estupendo, ¿no? Eh, pues, pues mamá me ha dicho la verdad. Y, y bueno, pues uh, quiere cuidar muchos años, eh, está conectada a la vida y cuidarme a mí y cuidarme de mis hijos. Bueno, pues yo siempre digo que hacerle, devolverle la pregunta es algo muy, muy especial. Y cuando ellos preguntan, por ejemplo, ¿dónde está el abuelo? ¿Se está mojando? ¿Tiene hambre? es porque a ellos, eh, ellos ya tienen una respuesta. Y, y había una niña que, que de, de cuatro años que su mamá falleció, eh, el abuelo, y, y mamá eh, le dijo, mira cariño, eh, el abuelo eh, se ha muerto, se ha ido al cielo, pero no te preocupes, porque podremos hablar con él siempre igual que ahora. Y la niña le preguntó, ¿pero es que se ha llevado el móvil? Entonces, bueno, pues estas, estas cosas, pues uh, la verdad es que arrancan un, un, un, una sonrisa y, y los niños vivirán el proceso de duelo que viva la familia. Ellos estarán tristes y por eso es importante los rituales. Eh, que los compartamos, uh -huh. que puedan hacer su caja, eh, como esa niña que guardó la boina de su abuelo, porque con esa boina consiguió tener el olor del abuelo dentro de esa caja. Y eso la ayudaba, pues antes de ir a dormir, abría la caja y hacía, la cerraba y se acostaba. Uh -huh. Y Gracias. A los niños nos sorprenden. Sí, gracias, Chusa. De hecho, yo creo que también ya casi hemos respondido a Emilio, que comentaba también, que preguntaba cómo trabajar en la infancia, y la adolescencia, la muerte y el duelo, y sobre todo quizás la mirada a distintas tradiciones y culturas. No sé si Ana María verías para completar un poco lo que estaba comentando Chusa. Sí. Bueno, es... Es que, es que casi lo ha dicho todo. Lo que pasa es que ahora sí que, para decirlo de otra manera, nos estamos encontrando con el duelo migratorio. Eh, y aquí también es una de, de las ilusiones que como grupo queremos, queremos llegar. ¿no? no sé si era un poco esto, porque nos costó más, para decirlo de alguna manera, montar el grupo de niños por el hecho de que necesitábamos personas que conocieran el duelo y el, el, el hacerse mayores los niños y su, su, sus necesidades y conocimientos. Gracias Ana María. Yo me refiero que Emilio se refería más sobre todo a personas que provienen de otras tradiciones culturales y bueno, este es un tema también va para otro webinar, ¿eh? el, el tema de la, del acompañamiento transcultural en duelo ya va más allá. De hecho, hay varios uh, participantes que nos abrían otro tema, que yo creo que, que es bueno abrirlo, que es el tema del suicidio, sí, de, de cómo afrontar la muerte por suicidio, cómo abordarlo cuando la persona que muere por suicidio es el progenitor, el padre o la madre de un adolescente, y preguntan directamente si es saludable explicar a un menor que su padre o su madre se suicidó. Yo la pregunta no la hubiera formulado así, ¿eh? si la formulamos al revés es si, si, es, uh, si es adecuado mentir a un a una adolescente o no. Fijaros cuando utilizamos la pregunta al revés ya cómo nos suena de forma distinta. Sobre el duelo por suicidio. Sí, Ana María, quizás tienes micro abierto y después pasa luz o chusa. A ver, afrontando directamente la situación, entendiendo lo, tal como nosotros entendemos un poco qué es eh, la muerte por suicidio. La muerte por suicidio, la persona no es libre. La muerte por suicidio, decimos que tiene, ha tenido un infarto del alma. Que es difícil de entender porque la inteligencia funciona. Y entonces se hace inteligentemente el, la manera de, de morir, pero no era libre para, hacer otra real, para tener otra realidad. Y una vez abordado, llegado, o sea, abordando este, esta realidad, el duelo y hay que hacerlo por la pérdida de haber perdido aquel ser amado. Ah, eh. ¿Tú sabes? sí. Eh, es verdad que lo que dice Ana María es, una, es, es un fallo del alma, es, una, es, un, es, es algo que esa persona no ha podido decidir. Es una, es una, es una, una muerte eh, traumática y para la familia es muy difícil porque eh, la mayoría de veces no se lo esperaban, de manera que el sentimiento de culpa se instala en el, en el seno de la familia. Pero una de las cosas que les veo que les ayuda es uh, cuando es, planteas que detrás de, de, esa, de esa forma de morir, de esa, uh, de esa necesidad de escapar del sufrimiento de la vida, Uh, había una, un trastorno mental, porque eso ya se ha, uh, se ha descrito y los, las investigaciones así lo, lo muestran. Y uh, para poder entender esa, uh, esa, um, ese dolor tan grande de esa persona, de cómo lo pudo hacer, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo pudo uh, haceros esto? Uh, la familia es, es, es, un, es muy complicado porque los mensajes que reciben es, es un tabú y es, es una muerte no comprendida. Uh, pero una niña de ocho años así le habló a, a su madre, que había vivido la muerte de su papá. Uh, y la mamá venía a visitarse y entonces no entendía que la niña la veía muy bien y muy tranquila. Y entonces le comenté pues traela, uh, y cuando la trajo la mamá le preguntó ¿Tú no encuentras a faltar a papá? Y ella le dijo Mamá, no he encontrado a faltar a papá porque papá ya no estaba desde hacía mucho tiempo La muerte por una enfermedad mental es distinta a las otras En las otras el cuerpo y la vida se marchan al mismo tiempo en las mentales, primero se va la vida y después el cuerpo. Gracias Chusa y Ana María. De hecho entramos, yo creo, en uno de los territorios que es más complicado con relación a la pregunta de, de explicar la verdad a un menor. Yo creo que todo debe explicarse. No sé si compartéis de forma adecuada su nivel de comprensión y capacidad de entender lo que nunca podemos hacer es mentir, porque lo que sí que sabemos es que mentir tiene un coste. ¿sí? Tiene un coste en la confianza de los niños hacia el adulto y tiene un coste que va más allá. Creo que alguien comentaba sobre referencias escritas basadas en la evidencia. Puedo ponerle alguna, alguna referencia en el chat de artículos que bueno, los puede conseguir. Es fácil o buscar referencias a partir de allí que nos refieren a cómo hablar del suicidio a los niños. Sí, pero sobre todo es nunca mentir. Podemos quizás no decir toda la verdad porque no sabemos decirla, ni sabemos cómo gestionarlo, ni tenemos herramientas. Podemos no decir toda la verdad, pero nunca mentir. Sí, creo que, que nos va a quedar corto, pero bueno, preguntas muy cortas, lo digo porque así igual el ritmo es. Ah, Chusa, comentan si los materiales a modo de formación, ahora sí que sé. ¿Se pueden acceder desde la escuela fácilmente? Es muy corta esta, sí. Uh, a ver, es, este taller es un taller que se ofrece desde, desde el hospital donde trabajo de forma, uh, está subvencionado. Entonces, cuando empezamos diseñando uh, uh, este taller, que lo hicimos uh, de a la mano de maestros y pedagogos, uh, no sabíamos eh, en ese momento pues, la demanda que habría. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, somos dos enfermeras, enfermeras en esta unidad, entonces prácticamente eh, mi dedicación es plena a, a los talleres en estos momentos. Y entonces eh, estoy en el, en el paso de formar a otras personas de apps, de maestros para que de alguna forma, pues abarir, abrir el abanico y que ellos puedan uh, transmitir ese taller, con porque se intenta el, el, el diseño de ese taller, la metodología es conseguir tanto como se pueda en el mínimo tiempo. Entonces, uh, bueno, pues yo tengo 62 años, pero en algún momento jubilarme, y, pero no me gustaría que los talleres se jubilaran conmigo, no sería justo. Entonces, uh, en, este, en ese impasse, mm, mm, mi objetivo es transmitir esos conocimientos para que se puedan pues, uh, diversificar y, y, y crecer. Estaba silenciada. Chusa no lo ha comentado, pero tiene también un libro muy bonito y yo también moriré, solo en catalán. Digo porque algún día llegará el castellano los que estáis de fuera, pero para los que sois de aquí podéis complementar. Os hemos dado ya unos cuantos libros de referencia. Estamos ya en tiempo. Yo creo que nos han quedado, lo sé, un montón de preguntas por contestar, un montón de dudas que no podremos hoy contestar aquí. De hecho, os hemos puesto en el chat el mail de nuestra asociación y podemos intentar responder a través de SOM360, yo creo que también podremos responderlas, pero sí que nos gustaría pedir a nuestras ponentes de hoy un, una frase final corta. ¿Qué nos llevamos de, de lo que hemos comentado a hoy? ¿O qué gustaría que la gente que nos está escuchando pudiera llevarse para su casa? Si vamos por orden que hemos hecho de, de presentación, Chusa, sí, Ana María y Luz. Uh, yo lo que siempre digo que el duelo es es amor amor por alguien que se lo merecía y que las personas que han sido capaces de ser generosos uh, esos abuelos que que hacían esa abuela que hacía estos macarrones con malbóndigas o esas croquetas y que y que cuando venía su nieto o su nieta eh, dedicaban y, y la iban a comprar y la hacían con todo ese amor y, y que dedicaban ese tiempo, porque la vida es tiempo, esas personas nunca serán olvidadas. Y la familia es un grupo de personas que se escribe con bolígrafo y que aunque uno muera, si ha sabido hacer esos tres trabajos, que es ser generoso, sencillo y amar, la familia lo sigue cuidando y seguir hablando de la persona que ha muerto le da vida. ¿Hola María? Pues sí, sí. Hay una realidad que la tengo muy clara, que aprender a acompañar es aprender a amar. Y sobre todo en, en el tema que, que, que, nos, que nos atañe no es... Poner la muerte en la vida ayuda a aprender a vivir mejor, amando más y con más confianza. Gracias. Bueno, yo por mi parte lo que sí me llevaría es precisamente la necesidad de expresarse, la necesidad de comunicarse cuando se está viviendo un proceso de duelo. Y sí que, bueno, quizá más que un consejo, un mensajito, ¿no? Igual que en los tiempos, que los tiempos de bonanza no son, no son nunca eh, ni, ni estables ni, ni continuos, el tiempo del duelo, en los tiempos de duelo también hay espacios para, para el humor, para momentos placenteros y, y de paz. Y pienso que eso es importante también. Yo creo que también, Luz, como comentaba alguien, dice Luz, nos ha dejado mucha luz y yo creo que también Paz. Muchísimas gracias a Son Presence y por este espacio. Gracias a todos los asistentes y los que nos verán en retransmitido. Queda mucho, mucho, mucho por comentar porque es un tema del que hay que hablar mucho. Yo creo que aquí hemos expresado la posibilidad y esa necesidad de, de suturar, de hacer puentes, de recoser roturas en todo el mundo de la muerte y el duelo y empezábamos con un poema y me gustaría finalizar con otro porque nos quedan muchas preguntas y como decía Rilke en Cartas a un joven poeta intenta amar las preguntas mismas como cuartos cerrados y libros escritos en un idioma muy extraño no busques ahora las respuestas que no se te pueden dar porque no podrías vivirlas y trata de vivirlo todo. Vive ahora las preguntas. En la muerte hay muchas respuestas que no se nos podrán dar y hay mucho dolor que cuesta mucho de entender. Y precisamente se trata de esto, de intentar traspasar y tras ese dolor, pero sobre todo es muy distinto tener que hacerlo en solitario que acompañado como acompañados hemos estado de estas fantásticas personas que están hoy aquí. Así que también gracias Chusa, Luz y Ana María.